Yo quería seguir contigo, pero ya no sabía cómo. Quería seguir contigo y lo intenté un millón de veces, pero te juro que se me acabaron los planes, se me acabaron las ganas para continuar. Hola amigos, bienvenidos a V-Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me alegra mucho tenerlos una vez más acá. Quería seguir contigo, pero ya no sabía cómo. Sentía que agotaba todos mis planes. Sentía que nada te sorprendía. No puedo creer que a todo le buscabas una excusa. Arriesgué todo por ti. Te di más de lo que alguna vez recibí. Y no exagero al decirlo. Pensaba en ti noche y día. Contaba las horas para verte. Hacía turnos extras para complacerte en todo lo que me pedías. Estaba para ti en todo momento. Era tu pañuelo de lágrimas. Era tu apoyo. Era tu soporte. Era tu amigo. Pero no valoraste eso. Y no me di cuenta a tiempo. La verdad, lo intenté hasta quedarme sin energía. Y cuando notaste que ya no insistía... Fue cuando decidiste darle la debida importancia a la relación Qué irónico, ¿no? Y aunque muy en el fondo Una parte de mí quería continuar intentándolo Yo decidí no marchar más Decidí que lo mejor Era tomar otro camino No te voy a negar que el día que entendí que mi amor No era suficiente para ti me dolió Y mucho Especialmente porque creo que el amor es un sentimiento tan fuerte que es capaz de todo Pero me equivoqué No era lo que quería, lo que creía Al menos no contigo Creo que a pesar de nuestro amor, era como el de las películas Fue un gran error, y lo admito Suelo vivir de ilusiones, pero de verdad creía que esto era real Y es que así lo sentía, pero creo que solo fue una ilusión más entendí que el amor que había entre nosotros en realidad era escaso era a medias lo entendí así porque no fue suficiente para continuar mi amor no fue suficiente los latidos de mi corazón no fueron suficientes nada lo fue y yo que pensaba que al fin había encontrado a alguien especial a alguien con quien sería feliz porque de verdad lo fui o al menos al inicio. Bueno, ¿qué puedo decir? Si la mayoría de las relaciones inician como un cuento de hadas, y es lamentable que algunas terminen como uno de terror. Quería seguir. Mi sueño era despertar a tu lado todas las mañanas, mimarte desde el primer rayito de sol que se asomase por la ventana. Con solo tomarme de la mano, mi corazón se aceleraba. Estaba muy emocionado. Estaba enamorado. Decidí apoyarme en mis sentimientos para ignorar tus pocos gestos de cariño. Decidí ver las cosas desde otro punto de vista. Y a la larga entendí que fue lo peor que pude haber hecho. Notaba cuando veías a otras personas. Pero me hiciste el de la vista gorda porque creo que tenía miedo de aceptar la realidad. Las señales eran obvias. Pero aún así decidí ignorarlas, sabía de la gravedad del dolor que me podían causar, por eso no hablé, le temía esas respuestas, para mí nuestra relación era importante, para ti aún no sé si lo fue. Había otras personas más importantes en tu vida, y no te reprocho eso pero lo que sí me molesta un poco es que me hayas hecho a un lado en muchas ocasiones por pasarla bien con personas que sabías que no tenían buenas intenciones, te querías divertir y eso lo entiendo, estabas en tu derecho, pero ¿por qué tratarme tan mal?, ¿por qué menospreciarme?, y lo peor fue que algo dentro de mí me decía que debía tomar una decisión antes que fuera demasiado tarde. E hice caso omiso porque tenía miedo de no encontrar a alguien como tú Vaya a mi pensar, ¿no? Realmente estaba cegado Porque ahora que soy un poco más consciente Sé que hay muchas personas allá afuera Muchas con buenos sentimientos Muchas que sí merecen la pena creer Luego de un tiempo entendí que estaba enamorado solo Y tú, bueno, tú solo estabas ahí ya Estabas en cuerpo y aún así te extrañaba Decías quererme Pero la verdad no sentía ni una pizca de amor hacia mí Dejabas que hiciera planes para vernos Y cuando llegaba el momento buscabas excusas Y eso me disgustaba Pero mi amor por ti era más grande Y por eso decidí continuar Todos los días aprendemos algo nuevo una nueva forma de querer en este caso. Y contigo aprendí mucho, la verdad. Aprendí que el amor no es nada fácil, que el amor es solo para valientes, que no todos merecen ser amados y que tal vez no todos deben entregarse por completo. Este último fue mi caso. Me entregué sin ver más allá, sin conocer lo suficiente, el terreno de batalla. Y vaya que salí herido de él. Creo que, en parte, era amor, y no otra costumbre, porque antes que llegaras a mi vida me sentía un poco solo, con ganas de querer y que me quisieran, y al verte llegar no esperé y me lancé, me lancé al mar sin saber nadar, y no te imaginas cuánto me costó aprender. Durante mucho tiempo nadé sin rumbo, las olas eran cada vez más grandes, estaban cargadas de tristeza y dolor, sentía que me ahogaba en realidad, y todo empeoraba. Cuando a mi mente llegaban dudas de si seguirías conmigo o no. Continué nadando hasta que al fin llegué a la orilla. Había comprendido que... De nada valía sacrificar mis sentimientos, así por alguien. De nada valía nadar sin rumbo por alguien como tú. Llegué a la orilla cansado, sin ganas de nada. Sentía que había nadado por años. Pero no te voy a negar que cuando al fin toque tierra... Sentí una paz increíble, sentí que mi mente y corazón me lo agradecerían, porque había decidido no hacerme más daño. Hoy entendí que el amor no resta, no discrimina, el amor suma, el amor te ayuda a crecer. Y si la persona que está a tu lado no te transmite ese sentimiento en su totalidad, entonces amigo, amiga, eso no es amor. Yo sé que es bastante difícil, lo sé. No tienes por qué decírmelo, no tienes por qué recordármelo. Pero hacerse daño uno mismo por alguien más no vale la pena. No es justo, no es necesario. Por favor, date el valor que debes darte, el que representas. Porque si lo dudas, vales mucho, vales más. Es un tesoro para cualquier persona que la verdad esté buscando a alguien, alguien sincero, alguien con sentimientos puros, alguien que esté feliz de que estés a su lado. Si has llegado a ese punto del video te pido que por favor me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video y comparte este video con tus amigos, amigas, para así ayudar a muchas más personas. Por ahora V-Lifers nos despedimos, pero estamos seguros que nos vamos a ver en una futura ocasión. Soy Ricardo Niño, y bueno, me despido, hasta la próxima querido o querida amiga, te mando un abrazo. Y que Dios te bendiga. Y recuerda sonreír. Que eres hermosa. Eres hermoso. Te necesito motivado. Te necesito arriba. A tope. Como dicen mis amigos españoles. Hasta la próxima.